Oye, ¿dice que bailas muy bien? No, no, no, no, no, guapo y buen bailarín, no se puede ser perfecto, hay que dejarle algo a los demás. Atención legisladores y diputados, están a tiempo para presentar una ley que castigue a esas personas que con una sola pechuga hacen 200 tamales. Para la próxima repartan un dibujo. Me puedo cortar con ese pedazo de pastel, no exageren. <risa> Buenas noches, disculpa, ¿esta calle para dónde va? Bueno hermano, si usted viene mañana, ella va a estar ahí, así que no va para ningún lado, supongo yo, ¿no? <risa> Mi amor, los frijoles se están pegando. Yo no me meto en asuntos de otra gente, por favor, hay que guardar las distancias y respetar a los demás. Los frijoles de la paila que se están pegando. Ah, eh, voy a echarle agua. <risa> Estaba revisando el álbum del Mundial y las figuritas y no aparece Panamá. Acuérdate que Panamá no va al Mundial. El técnico se pasó inventando toda la eliminatoria y nunca puso a Yarza a jugar, que era el que metía los goles. <risa>